¿Qué hacemos? Si vemos muchas contrariedades, muchas arbitrariedades de ver cómo el régimen chavista en cabeza del señor Nicolás Maduro promete una cosa pero cuando ve que se, se le está saliendo de las manos pues entonces toma otra acción. De nada vale firmar documentos, de nada vale firmar compromisos, decretos. Si sencillamente ellos se pasan los papeles o las leyes o los estatutos, se los pasan por la galleta. Entonces queda muy complicado poder entrar en una acción con ellos, en una acción seria. Porque ¿qué sacamos? Que por delante están diciendo, sí, aquí estamos bien, aquí colaboramos, vamos a colaborar con derechos humanos, vamos a colaborar con la Corte Penal Internacional, vamos a colaborar, a colaborar con la Administración Internacional... Prometen y prometen y por detrás una mano que está haciendo así, entonces el problema radica desde ahí, mientras no haya un cumplimiento y no haya una seriedad como alguna vez se lo hizo saber el mismo Estados Unidos, mientras ustedes no tomen una seriedad o señor Maduro mientras ustedes no tomen en serio lo que se está hablando Realmente esto va a ser una payasada y vamos a seguir lo mismo de lo mismo. Y realmente no hay razón de ser con eso. Esto es lo que ha pasado en, en los últimos meses, sobre todo comenzando ahorita año, el año 2022. Sobre todo en febrero, marzo se vieron cambios muy bruscos. Ahorita en abril siguió él haciendo sus pantomimas. Entonces pasa una y otra vez donde Maduro reta a la comunidad internacional. Por un lado nombra a una magistrada chavista sancionada por Estados Unidos como la nueva presidenta del máximo tribunal de Venezuela y por otra parte amenaza con colocar protector en algunas gobernaciones que perdieron vuelvo y digo jugamos a la doble a la doble moral porque él por un lado pretende que le quiten las sanciones porque supuestamente él está colaborando pero por otro lado coloca a la nueva presidenta de la Corte Penal Internacional, a la magistrada chavista, que es sancionada precisamente por Estados Unidos, o sea, va contrario y para no y para completar la torta, pues es algo que él había dicho, ustedes se acuerdan que el protector fue una figura que él se inventó parecida a la de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando ellos pierden la Asamblea Nacional, inmediatamente colocan aquí paralelo la Asamblea Nacional Constituyente que le impedía a esta obrar bien. En la otra parte, las gobernaciones que perdieron colocaron un protector, o sea, otra gobernación paralela que le impidía, impedía a esta que había elegido voto popular que el pueblo la eligió para ellos seguir manejándola. Y él había prometido que no volvía a colocar sus tales eh, protectores. Pero aquí está amenazando con que lo va a hacer. Entonces, por un lado, la militancia de, de Gladys Gutiérrez ha ejercido abiertamente en política a favor del chavismo. Eso lo sabemos de sobra. La máxima corte es considerada una extensión del régimen de Maduro. La nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ de Venezuela, Gladys Gutiérrez, sancionada por Estados Unidos, es ahora la nueva presidenta de la máxima corte. No olvidemos que la nueva presidenta del, del TSJ es la que está sustituyendo a Michael Moreno, que también estuvo durante cinco años en el cargo y también está bajo sanciones estadounidenses. Vuelvo y digo, sale a la televisión, sale a los medios, firma decretos, supuestamente ante la comunidad internacional todo está funcionando sobre ruedas, pero aquí está totalmente arbitrario. Esto es algo ilógico.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 pero hablando con la verdad de lo que está pasando, porque vuelvo y digo, esto no se puede volver un coge-coge, lo mismo que le dijo Estados Unidos a, a Maduro, esto no puede ser una mamadera de gallo, tómelo con seriedad, ahorita hay el conflicto en Rusia con Ucrania, entonces sale Maduro diciendo, cuente conmigo, que no sé qué, y bueno, las babosadas que, pero a, una, a Estados Unidos le dice, bueno, quíteme las sanciones que yo voy a colaborar con usted, entonces, es una contrariedad que ni él mismo, es más, ustedes mismos se han dado cuenta a lo largo de estos años que hemos venido dando noticias donde ellos mismos se contradicen, sale Maduro diciendo una cosa y sale Diosdado diciendo otra y sale Vladimir Padrino diciendo otra o sale Tarek y Lanzami diciendo otra no se ponen de acuerdo ni siquiera ellos mismos para decir una mentira. La magistrada agradeció al dictador Nicolás Maduro por impulsar este nuevo paso en el perfeccionamiento del sistema judicial. Según ellos, porque es, que es un perfeccionamiento, pero sabemos que la justicia prima por el régimen de Maduro. Sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia es chavista. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral es chavista. Sabemos que todos esos entes de justicia que aparentemente manejan Venezuela, todos son chavistas. Recordemos que Gutiérrez ya fue presidenta del Tribunal Supremo entre el 2013 y el 2017 y luego fue miembro de una de las salas de la Corte. Fue también rectora principal del Consejo Nacional Electoral entre junio del 2020 y mayo del 2021. Fue procuradora general de la República, embajadora del país caribeño ante España, Cónsul general de Venezuela en Madrid y directora de la Oficina de Secretaría de Consejos de Ministros. Aunque sabemos que el nombramiento de Gutiérrez contraviene lo establecido en el artículo 264 del artículo 264 de la Constitución de Venezuela. No es una cosa que estemos inventando nosotros o una cosa que se haya inventado Estados Unidos. Eso está dentro de la Constitución, en donde se detalla que los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por único periodo de 12 años. Maduro, pese a su promesa realizada en junio, que esa es otra de las arbitrariedades, primero va contra la corriente con el nombramiento de la nueva presidenta del TSJ Ahora, pese a su promesa realizada en junio del año pasado Previa a las elecciones regionales De eliminar la figura de los protectores regionales El dictador Nicolás Maduro amenazó al gobernador del estado Zulia Manuel Rosales con imponerle una autoridad paralela Si no tiene, si no atiende a los habitantes de la región Supuestamente él está eh, incurriendo en falencia según Maduro pero según lo que dice el gobernador, yo estoy haciendo mi trabajo bien, pero lo que pasa es que el señor tampoco quiere dejar trabajar. Entonces este lo amenaza con colocarle un paralelo que sería otro protector que él había prometido eliminar. La oferta que llevó a una parte de la oposición a participar en los comicios regionales, tenemos que recordar eso, fue cuando el dictador puso en duda su palabra. Con apenas la primera crisis ambiental, ambiental que se vive en la localidad por intensas lluvias, Maduro acusó a Rosales de no realizar su trabajo, o sea, una medio tormentica y entonces inmediatamente se retracta de lo que yo había dicho. Recordemos que fue una de las promesas hechas por el régimen chavista a la oposición para uparlos a participar en los comicios celebrados el pasado 21 de noviembre, según las palabras de Maduro gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio y en lo que a mí corresponde, vamos a eliminar eso que se llama el protectorado. O sea, eso que se ha inventado el régimen chavista, el régimen de Maduro, el famoso protectorado, dijo, gane quien gane, voy a respetar eso, corresponda a quien le corresponda, en el municipio que sea, vamos a eliminar de plano eso llamado el protectorado. No han pasado seis meses de la elección, Maduro lanzó la primera advertencia al mandatario regional no quiero llegar al punto de tener que elegir un protector para que el Zulia o para los estados gobernados por la oposición añadió, vuelvo y digo, se retractó de lo que ya había dicho a usted lo eligieron para que atendiera al pueblo, debe coordinar Usted cuenta con todo mi apoyo para tener los recursos Pero vaya y atienda a los lugares Mójese los pantalones, póngase las botas Gobernador Manuel Rosales Y vaya a atender y sigan llamándolo de aquí Del puesto de comando, afirmó Maduro Esas son las afirmaciones que hace Maduro Aunque Rosales también por otros medios Los pocos medios que tiene Él dice que no lo están dejando trabajar Que esto es una arbitrariedad porque Maduro no lo deja trabajar, pero sí quiere tener la disculpa para colocarle un protectorado. Denunciada como inconstitucional, tanto por la oposición como por la sociedad civil en Venezuela, fue creada oficialmente por el régimen chavista a partir del 2017, tras perder las elecciones regionales, mandatos locales claves como el de Miranda. La creación de una autoridad única para Caracas, un gobierno paralelo, que en 2012 creó el entonces presidente Hugo Chávez para restarle atribuciones al recién electo alcalde mayor de la capital, Antonio Ledesma. Yo hago una pregunta escueta, ¿ustedes se imaginan que Guaidó en este momento colocara un alcalde paralelo en Caracas como una figura de protectorado? ¿O en los estados que ellos perdieron las gobernaciones que fuera directamente Guaidó el que colocara un paralelo ante el gobierno de, de, de Maduro? Ahí sí veríamos la pelea dura. Pero como es de esta parte, este señor sigue haciendo lo que se le da la gana y por eso es que no se ha podido avanzar. Por eso es que Venezuela sigue jodida. Porque mientras tengamos y siga ese payaso ahí haciendo pantomimas y haciendo marrullerías para seguir en el poder y haciendo lo que se le da la gana, muy difícilmente esto va a coger fuerza. Esperemos que ya, cercano ya. Esperemos ya que ahí en este año que va pasando, pero rapidísimo, haya una solución para ese pueblo que es el que tanto lo necesita. Pero ante todo, que hablemos con la verdad. Ahí les dejo esa perrita. Hasta una próxima oportunidad.